If it wasn't for this, and wasn't for that It could be a better world, yeah Empezando enojado, dame un papel y te escribo todo lo profano. Tienes curiosidad solo de pensarlo, piénsalo. No sabes cuántos mingos junto con mi mano. El tiempo se detiene, que razón tenían de mente. Dame un cuchillo y mira lo que hago. Me siento como el único que lo hace sin pensarlo o cuestionarlo. Dicen todo lo malo, lo falso El dicho dice piénsalo para no hacer daño ¿Cuánto mentiras tú has dicho en el pasado ¿A cuánto has ignorado? Dime si no has dañado Viste en un cuadro mi vida? vida Mundo donde te obliga Porque si no te castiga todo su un truco No vende producto Dime si mentira es verdad Solo mira más profundo Solo encontrarás maldad, maldad. Escucho las críticas, Nadie no acepta la realidad Y encima no llama ¿Anormal? normal entender la sociedad es su poder me vuelvo loco de pensarlo y una y otra vez desde que ella se fue no soy tan grande para algún día lo sé no me quisieron antes entonces que no vuelvan después muchos falsos muy pocos se quedaron apoyando solo me conoce por mi nombre artístico con mi mente mantengo en conflictos si lo raro siempre estuve en mí me pongo a pensar cómo sería mi vida si yo dejara de existir pienso en mi camino solo soy infeliz feliz? no sabes todo lo quise para llegar aquí hago lo que me gusta lo que voy a hacer dejo que mis sentimientos fluyan cuando escribo en papel no sé si sentí no sé si tenga alma los sentimientos intento me evadir ya nada me calma no sé si seguir la vida me la arrebató esa sociedad donde me asustaban las personas sin piedad nunca sé qué pensar nunca sé de qué hablar yo nunca intento aparentar la conformidad lo que deseo escapar no sabes si extraño el pasado no sabes cuánto recuerdo olvidado a cuántos amigos por lo que he pasado que me han marcado y solo se fueron alejando de camino no recordaba hace cuánto no he hecho drama cuando todo lo que valgo se desbordaba hace mucho tiempo que no lloraba en mi cama no me arrepiento me dio conocimiento la vida me enseñó que todo tiene su valor que todo tiene su color